Bueno pues ya martes, día dedicado al Doctor Amor con sus consejos habituales que nos trae cada semana aquí a Radio Futuro al 107.2 de la Frecuencia Modulada o a rtvfuturo.com Le damos la bienvenida a Juan, muy buenos días, bienvenido Buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno pues muy bien, deseando escuchar de nuevo tus consejos aquí en nuestra emisora Juan bueno, pues gracias. Aquí estamos. Vamos a intentar seguir haciendo que se hagan las cosas lo mejor posible. Lo mejor posible. Bueno, pues hoy no quieres hablar de esas frases prohibidas conociendo a alguien. Es decir, que hay cosas que no debemos ni mencionar, ¿no? Ni de decir. Es mejor que no. Porque nos equivocamos y ahora voy a explicar esas frases que son cuatro, he escogido cuatro que son las más habituales uh -huh. y nosotros decimos con toda la buena intención creyendo que lo que estamos diciendo es bueno y nos va a beneficiar conociendo a esa persona y es todo lo contrario, provocan el efecto contrario. Uh -huh. Pues comenzamos cuando tú quieras con esa primera frase Juan. Bueno pues la primera sería eh, no te dejaré nunca. Esta frase, vale, es muy bonito pensarlo, está muy bien pensarlo y quererlo, pero ¿qué pasa? Que cuando le decimos a la otra persona que estamos conociéndola y ya le decimos esto, que ya es, suena como muy romántico, como muy bonito, como muy entregado, el efecto que provoca, como he dicho, es al contrario, porque la otra persona inconscientemente piensa que estamos totalmente entregados o uh -huh. entregadas, y ¿qué pasa? Pues que se relaja se toma como que ya te tiene eh, y muy seguro y que ya no tiene que hacer nada. Y ahí es donde empieza el principio del fin. Por eso, porque piensa que, bueno, como me está diciendo que no me va a dejar nunca, le veo absolutamente eh, seguro o demasiado seguro o segura por mí. Y bueno, pues ya, pues para qué voy a hacer algo más o para qué me voy a volcar yo si ya le veo que está muertecito por mí, ¿sabes? Entonces, ese es el gran error. Decir esta frase, por eso, porque la otra persona lo asocia Ya no tengo que intentar ningún tipo de cosa, no tengo que avanzar. Y bueno, esta persona la tengo absolutamente a mis pies. Y eso es lo que pasa. Y además, Juan, una relación es como una macete que regala día a día, ¿verdad? Claro, es que todos los días, cuando estamos con alguien o conociendo a alguien, tenemos que ir poniendo nuestros granito de arena por ambas partes siempre siempre sí, tiene que sí. por ambas partes y el gran error de, y pues también por eso se van muchas relaciones se acaban porque se piensa que bueno como ya somos pareja o ya nos hemos puesto de pareja ya no tengo que hacer nada más y ese es el gran error no hay que seguir todos todo los días pues alimentando la relación hay que seguir haciendo cosas por la otra persona me digo en ambos sentidos sí, sí. y hay que seguir ...que eh, hay que seguir eso construyendo y alimentando la relación continuamente... ...porque si no, eso, una de las dos personas se relaja demasiado... ...la relación empieza a entrar en las rutina... ...y cuando empieza la rutina empieza a ir cayendo... ...empieza a ir apagándose y llega un momento en que claro... ...una de las dos personas pues ya se aburre, se cansa y se acaba. Uh -huh. Bueno, pues no te dejaré nunca... ...nunca pronunciamos esa frase... ...la siguiente Juan... La siguiente cuando estamos con esa persona y siempre le decimos lo que tú quieras... ...es decir, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras, ¿dónde vamos? Lo que tú quieras, ¿qué comemos? Lo que tú quieras... ...todo es lo que la otra persona quiera, es decir, dejamos sí. que la otra persona decida siempre por nosotros... ...tampoco se debe decir eso porque lo mismo, la otra persona piensa que ya te tiene completamente entregado... ...que puede hacer contigo lo que quiera y cuando quiera y como quiera... Eh, ...y eso hace que la otra persona se relaje muchísimo... Y, sea, y acabe siendo casi hasta, que lo hemos hablado alguna vez, un pagafanta, que es que yo hago con esta persona lo que me da la gana cuando me da la gana. Entonces no se debe decir tampoco en lo que tú quieras, lo que tenemos que hacer es, pues unas veces, sí será lo que tú quieras, pero otras veces será, será lo que yo quiera. Es uh -huh. decir, siempre tiene que haber 50%. Aquí nadie tiene que mandar sobre nadie, ni siempre hay que hacer lo que uno diga, sino que unas veces tú y otras veces yo. ...entonces también decimos lo que tú quieras cuando estamos conociendo a alguien... ...para quedar bien, para intentar agradar... ...para que la otra persona piense que somos maravillosos... ...que somos un partido que tiene que estar con nosotros... ...porque es lo mejor que ha conocido... ...y eh, no se debe hacer. Uh -huh. Además Juan... ...si decimos eso lo que tú quieras y dejamos a la otra persona... ...que decida siempre... ...se convierte en algo muy aburrido, no un monótono, no, no sé... No solo muy aburrido, sino que nos damos cuenta de que entonces la relación es como la otra persona quiere, no como nosotros queramos. Exacto. Y no tiene que ser ni como quiera la otra persona, ni como queramos nosotros, sino una vez a tú, otra vez a yo. O sea, que hay que poner, los dos tienen que poner de su parte. Y unas veces pues serán cosas que a mí no, que me gusten y otras veces no. Eh, tiene que ser mutuo, como digo, y si le dejamos a la otra persona que siempre decida por nosotros, pues entonces estaremos viviendo en una relación. ...que es lo que quiera otra persona, no lo que queremos nosotros... ...exacto... ...bueno, pues lo que tú quieras tampoco... ...lo siguiente que tampoco debemos decir nunca... ...pues otra frase que suele decir la gente mucho... ...y es la de... ...eres el hombre o la mujer de mi vida... ...bueno, esto sobre todo cuando se han casado y demás, ¿no?... ...que se supone que es para toda la vida... ...puede pasar... sí, puede pasar que acabes con alguien y dures toda la vida... ...pero como desgraciadamente no suele ocurrir hoy... ya hay muy pocos casos... ...de sí. eh, decir esto, ya digo, es muy bonito... ...queda muy bien... ...y es un deseo maravilloso... ...pero desgraciadamente en la mayoría de los casos... ...luego nunca se acaba cumpliendo... ...en la vida nos pasan muchas cosas... ...hay veces que van las cosas bien... ...otras veces que van mal... ...hay veces que la pareja pasa por épocas buenas... ...otras por épocas malas... ...entonces prometerle a alguien... ...que es la, el hombre o la mujer de su vida... ...pues es algo imposible... ...porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana... ...y no sabemos si se va a estar junto o no se va a estar juntos ...cuántas veces hemos conocido a alguien... ...y le hemos dicho eso... ...es la mujer de mi vida... ...yo al principio hace muchos años lo decía... ...y luego pues... ...conforme iba pasando el tiempo... ...pues eso como he dicho, iban pasando cosas... ...y al final pues me di cuenta de que no era la mujer de mi vida... ...lo que yo pensaba que sí, era que no... ...entonces ya digo, está bonito pensarlo... ...y es maravilloso... ...pero que otra cosa es que después realmente ocurra y sea así... ...y en la mayoría de los casos, pues desgraciadamente, no es así. Bueno, puede ser que con el tiempo sí, ¿no, Juan? Con los años... Puede, sí, sí. Puede haber, sí, puede haber casos, luego, como he comentado... ...hay casos en que sí. En que sí, sí. Realmente, pues si acaba siendo el hombre de tu vida o la mujer de tu vida... ...porque pasan los años y sigues con él o con ella... ...y oye, pues ya llevamos 20 años, ya llevamos 30 años. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, desgraciadamente hoy... ...que lo hemos hablado muchas veces... ...las relaciones son muy fugaces... ...son muy cortas... ...y todo lo que te empiezan diciendo... ...eres maravilloso... ...o eres la mujer de mi vida... ...al mes acaba yendo con otra uh -huh. persona... ...y dónde ha quedado él, eres el hombre de mi vida... ...pues ha quedado en palabras... ...y como pasa mucho hoy... ...desgraciadamente, pues por eso... ...es mejor no decirlo... ...lo puedes pensar, pero si no lo dices mejor... Uh -huh. ...pues bueno... ...evitamos decir esta frase en el principio de una relación... ...cuando ya esté consolidada con los años... Pues quizás sí, ¿no, Juan? Ya está. Yo no, yo no lo diría ni incluso ya con porque siempre he dicho que las cosas es mejor no decirlas, sino demostrarlas. Porque si decís? las demuestras no hace falta decirlas. Sí, sí. Bueno, pues eres el hombre o la mujer de mi vida, tampoco, lo evitamos. Otra frase, Juan. La última sería eh, algo así como si me dejas me muero, que también suena muy romántico, muy profundo. ...y me deja, me muero, bueno... ...yo creo que nadie se ha muerto por nadie... Eh, ...hombre, se pasa muy mal si estás muy enamorado... ...y la otra persona te engaña, te deja... Y después de mucho tiempo... ...lo que me pasó a mí hace muchos años... ...que por eso el primer libro de la ruptura... ...y ya veis que gracias a Dios pues no, me he muerto... ...estoy aquí perfectamente... ...estoy tan feliz, tan tranquilo... ...entonces, a ver, entiendo que se dice desde... ...la angustia, desde el dolor... ...y, uh -huh. y esa frase es que, eso... si ...me deja, me, me muero, me da algo... Bueno, lo pasa muy mal, pero nadie se muere por nadie. No hay que decir eso tampoco, porque la otra persona eso va a interpretar pues eso, que estás completamente colado por ella o por él. Y, y yo creo que son frases un poco absurdas, porque puede en el momento de, de tanto amor, pues sí, te salen, pero después cuando pasa el tiempo las piensas y que bueno, menuda estupidez, ¿eh? ¿No? porque aquí estoy y no pasa nada. ...entonces también hay que evitarla... ...porque después nos damos cuenta... ...de que nos equivocamos diciendo eso... ...claro Juan y además puede ocurrir... ...que si decimos esa frase... ...pues estemos obligando a la otra persona... ...a estar con nosotros ¿no?... ...ya por temor a lo que pueda ocurrir... ...si me deja me muero... ...bueno pues, ...¿qué será capaz de hacer? ...si... ...si la dejo lo dejo ¿no?... ...hombre claro... ...es que yo siempre he dicho que... ...la persona que esté con nosotros... ...tiene que estar porque quiera... ...no porque le convenzamos... Exacto. O porque le presionemos o porque le intentemos eh, coaccionar de bueno no, es que si me deja, me va a pasar esto No, no, eh, quien quiera estar con nosotros que sí. esté y quien se quiera ir que se vaya Así, lo, lo mejor y más bonito que hay es tener una persona a tu lado Como dije una vez en Facebook, en mi Facebook que puse eh, La persona que tienes que tener a tu lado es aquella que teniendo la posibilidad de irse con quien quieras Elige a ti cada día Exacto, una buena frase Juan eso es es lo que hay que hacer es lo mejor para nosotros y todo esto además en todas estas frases que he dicho como le llegué también a decir a alguien digo todo esto que parece muy bonito si se lo dices a una persona lo más seguro es que no siga adelante conociéndote porque te va a ver demasiado necesitado uh -huh. y aparte tú pensando que estás haciéndolo bien al contrario lo estás haciendo muy mal porque eh, después te va a preguntar bueno y qué he hecho más de para que me haya dejado ...y siempre les digo, pues precisamente eso, haber hecho todo demasiado bien... ...o querer haberlo hecho todo demasiado bien, es lo que hiciste mal. Pues muy bien, Juan, nos quedamos con estas cuatro frases... ...como siempre, al final, resumimos un poquito... ...y nos ponemos al día de todo lo que nos has contado. Pues el resumen es que no hay que decir, ni las frases estas que he comentado... ...que sería la de, no te dejaré nunca, ni lo que tú quieras... ...ni eres el hombre o la mujer de mi vida ni el si me deja me muero, porque, como he dicho, queda muy bonito, queda muy pasional, queda muy romántico, queda muy entregado. Y nosotros pensando que esto es para que la otra persona no nos deje o para que le hagamos pensar que somos lo mejor que puede tener, y es al contrario. Con el tiempo, como unos no como un no no y en eso es un y muy necesitado. Entonces, sí. está bien pensarlo, pero mejor no decirlo, Tranquilos y que las cosas. Se nos entrecorta un poquito ya al final del programa, Juan. La cobertura. ¿Será? Ahora no, se me escucha ahora. Ahora parece que mejor. Será vale. el, el tiempo o el barro este que está cayendo, Juan. El, el tiempo o el barro, sí. Bueno, decía eso: que, que sí. prácticamente que lo que hay que hacer es eso, que intentar no decir estas cosas. Sí y que, que no quedemos como necesitados y, y simplemente pues dejar pasar el tiempo ver la relación como va y si quiere seguir con nosotros que siga conociéndonos y si no, no pasa nada Perfecto, pues muy bien Juan como cada semana muchísimas gracias por tu compañía por estar aquí con nosotros cada martes en Radio Futuro con estos consejos del Doctor Amor Gracias Juan, hasta la semana que viene Pues gracias a vosotros que tengáis una buena semana hasta la próxima semana